para los que no lograron comunicarse Buena onda. Muchísimas Ay, gracias nos más bebé. que agradecerles Gracias de corazón por habernos acompañado en este programón Muchísimas gracias por habernos acompañado en el miércoles De, de Garrotazo. Garrotazo Yo soy Jorgito Beteta Y yo soy Víctor García Y juntos somos Un par de locos La mera verdad de la vida La sabrosona presentó a Un par de locos Jorgito Emilia y Víctor García en Operación Mañanita! Porque de sorriso a la acompañamos con de programas y buena música ¡Morge complacemos y y lo hacemos de corazón zona en zona, las escuchando las abozona Me acompañamos con buenos programas y buena música Te complacemos y lo hacemos de corazón Oiga bien, ya regresó a Guatemala el original poderoso de